perfecto oh, ¡Uy! chicos chico. ¿Qué pasó? Uy, sonó Uy, el timbre. No me pongas oh, esa música que es me da. Avanti, ah, la ¿Y la pero qué habrá pasado? Además arrancó el timbre. ¡Ah! Ahí. ah, ah no. No, ¡Chico! Bueno. Ok. okay. Ay, chico. ¿Cómo le va? ¡Bienvenida, Marita, para el gachumi con ustedes! No, parece que es la reina. Ah. Ah. Tomana. Ah, va con los pies el saludo también Parezco una mamusca. <risa> <risa> Mirá ese movimiento, la reina no te lo hace yo no, no me tomé no. que no hay carro abajo que me agarre porque... Ahí está, <risa> no, el... Al cuete, el seto este no se ve que hace lucecito. No, ¿viste? pero para la vía blanca es ideal pero Este es hermoso, que la vía blanca en la noche, viste no. Pero que no se... Va, hace cosito esto, pero bueno, una huevada Tiene porque... luces Claro, pero la tele no sirve luces? para nada ah, no, no, pero maíz. Pero la la maestra Sí, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes ¿Cómo, ¿cómo le va, maestra? Bien, ah. acá no sabía si venía Estaba viendo el pronóstico, si llovía Digo, bueno, ¿no van, a van a dejar no, entrar No, no, ah. ah. acá está sana y salva. Estaba en la puerta, sí, estaba en la puerta Digo, entro, se nubló Ay, me volvía Media hasta el barrio judicial, no sabes lo que... Ese palito para mi rancho, ¿no? no. Ese palito para mi rancho. Ay, Yo me despego Dios. y le echo la culpa a Noelia Nieto. La mesa Toma, que vamos. habíamos armado hermosa <ríe> con el show. ¿Qué quieres decir? No tuvimos que comer todo. Ay, Ay, Dios bueno, ¿Esa hombre. es la corona real, posta, posta? Esta es la reina, me han elegido reina de la de, de, de, de, de, de, escolar. ¿Cómo? De la, de la esconda, escolarimia sería. Ajá. Ajá. Sí, entre hasta todas hay las reinas. ¿Sí? Sí, y de de los más buscados. Claro, sí, ¿viste? Hasta Mirá, Animal que... Print ah, tiene esa corona. Me gusta. ¡Ah! ah hay ah. que ser torero. Por... Ah, <risa> no. ¡Mirá! Como la mujer paraliza. No, porque es negro, no es rojo. Sí, pero la es Este así como, como... como. ¡Ah! Este, este sí. movimiento. esto te... este es más. Eh, lo comía, te diría. Ah, ok, ok, Viene más, <risa> viene más de ensayar lo comía en, lo, en los ah, 70. Okay, okay. Igual bueno. me gusta porque le queda muy bien el rol de rey. Sí, si hay que tener porte. Hay que tener porte. Yo debo haber sido. Y debería ser Y lo seré si no ah, Reina ay, ¿Qué era la tío, Todos los tiempos <risa> Toda Si no lo no fui <risa> no. no lo soy <risa> ¿Cómo? Pero lo seré Bien no, no en, la, en, en esto de que uno nace se, Y de nuevo viene Tiene que conseguir un príncipe como máxima Esa es la otra Casarse oh, con un príncipe y automáticamente O un rey batón así ya medio tirado a menos Claro ¿Está en pareja ¿no? usted o no? ¿Ah? ¿Está en pareja? Sí, sí, sí, estoy en pareja Pero ahí en cualquier momento me auto enviudo no. La estoy dudando La ¿Cómo estoy el aguante ¿Pero cómo sería eso? Auto Eh... Te vas a enterar por las noticias. <risa> Un tecito a Lollilla Murano. Así, una, ¿viste? Una, algo ahí, una cosita. Eh. Yo, yo, yo. Ahí está. Muy como quien no quiere la cosa, tac. Claro. Bien, estamos muy bien, contentos. Lo decíamos antes de que usted viniera. Sí. Qué linda que es esta época en Mendoza. Y Nos vista, gusta la bendición. ¿Qué hace? ¿Vas a ir volando? Sí, ¿Qué hace? Es que se Ay, entrena se Batman, ¿viste? Ah. También. Okay. Enganchamos todas. Menos toda mal que es una capa y no una sábana. Claro. Bueno, no sé qué era esto, ¿eh? Antes. ¡No! Pero sí, la mejor época. Aparte, sí. bueno, ya, ya, ya termina esta época y empieza en Ventosa al final. ¿Qué? Empieza ¿Lo tiró? ¿Viste que no? No, sí, ¿cuándo? No, después de Vendimia venía a verme. ¡Eh! Sí. No. Sí. Todo es sí. después de Vendimia. Es Están... Pero, perdón, ¿es un poco una excusa eso que te dicen todo después de Vendimia? Sí. ¿O es verdad? Y me, menos las clases, ¿viste que Menos la clase, claro. Las clases empezamos antes. Hermoso estar dando clase y afuera se escucha ¡Eh! O carnaval. Y nosotras, tres chicos, atención, por favor, presten bueno, atención. El lunes y martes, feriadito, descansó. ¿Eh? No, ahí me fui de nuevo a Buenos Aires, me fui a Carnaval. Ah, wow. ¡Ay, qué que ¡Ay, que. bueno! ¡Ay, qué que ¡Ay, qué bueno! que qué bueno! ¡Ay, qué que Venía porque, es verdad, empezamos con que somos de los barrios y después ya ahora pedimos, exigimos. ¡Oh! Ya viene no, ya, no, no, no. ya me paré así, ¡eh, chico, eh, eh! Oh, menos, ¡Eh, menos, que menos. esto es familiar, chico, ¿Ya? esto es familiar! Tú no. <ríe> No, dije, perdón, ya me había escapé ¿Dónde tengo de mar? Santelmo? Pará. No, la de Santelmo ya ah, che. No, porque después viene, viste Rompen el ese el eh, Y quedamos sí. todos sí. en Naca no, Todos pegados No, no, no, no Pero por suerte oh, Igual hola. me gustó ese baile que hace como en la Murguera yo soy, Bueno, yo fui reina Momo Sí, sí. Y reina ¿Sí? madre Y reina de la vendimia, todo ah. Reina de la primavera también, ¿También? Reina de la primavera ¿En ¿En el ¿Cuántos reinados? ¿Eh? En el colegio, en la, la facultad, de... en la universidad ah. Y en la dirección general de escuela no. Ay, es sí. mucho. Bueno, una cuando tiene la plata no para, para coimear, reina, plata claro. para coimear. Qué gardonada, claro. Ah, sí, y hay que coimear. Cuando uno coimea, ahí logra la No, pero si así nos eligen las reinas. Ah, a dónde ¿sí? yo voy, sí. Ah, bueno. No sé, no sé dónde. Sí, sí, nosotros, yo, yo pastelitos. Son? Yo te coimeo con pastelitos. Ah, pastelitos. Con comida, ah. Oh, ya les voy a traer, ya les voy a traer. Bueno, yo bueno, porque esto. Yo ¿Ah, te traes pastelito, te voto Así sí. que con sí, esta que gané. gané ahora Tengo que salir a hacer pasteles a lo loca ¿verdad? Porque Si no, no me da ¿Cuánto se entonga una... ¿No, cena? Una Eh, Sí, con docenita cenitas va a voto Bobby. tranqui Dos y media ya viene voto Y algún piripitín Ay, yeah, yeah, yeah. ¿Viste? ¿Un una, una docena, docena y media, casi dos, viene voto, piripipi y una historia ni wow. Ah No, mira, no wow. está todo armado. Después yo sí en ese paso los valores. Porque, <risa> te gustaría porque te, ¿Te podría <risa> chorear la idea. ¿Para qué? Para conseguir laburo. Le, le tiro pastelito, ¿entendés? a pues, la ministra ponerle pues, locutora los <risa> Entonces le tiro unos pastelitos a la ministra. No, pero no me lo chorees. Vamos y vamos. Bueno, Ven, ¿qué vamos querés? Vamos las dos, vamos dos, yo voy con canastita. Oh, la canastita Hola, la señora que no, calladita Mire, la, la quiere conducir ah, Voy a dejar esta, esta canastita por acá Voy a dejarlo esto en su, en es su escritorio Es de de membrillo. Pero para, que ¿cómo se pasa en el momento de la, del acto? Para ser menos canuto, ¿cómo se pasa? ¿Cómo se pasa qué? ¿Cómo se pasa para que no se vea que, que estás comprando algo? La, la, la olvidación, la olvidación Una gracia, hola, ¿qué tal? Un día... Ah. <risa> ah, muy sutil sí. Después charla, charla, charla no Y cuando agarra, te va Porque siempre te queda que no viene algún son Y dices, ¡eh, Chaludio, sí! ¿Sí? Ah. Acá Planete sí. Cerrado, cés. cerrado, Ay, mirá, acá, acá, eh, Marita, ah, ahí, mira, Acá, Marita, ahí La sé ah, ¡Ay, ah, Marita! ¿Cachá? Y viviente. ahí, si no la cachó, bueno Juan, oh, sos dame. Sí. Y ¿La te la llevas, viste, todo y vas a otro lado Pero eso sí bueno, en esta época que estamos sí. tan vendimiales, ¿Qué pasó? sí, vamos a hacer, eh, porque la vendimia viste que está con esto de que la reina sí, la reina no, ¿Sí? que tiene como ocho, no sé ¿Sí? cuál va a ir, qué señor, <risa> no la visten, si la visten, yo voy como quiero, no sé qué, este, que si vamos, que son estatuitas, que son, eh, sí, chimo, eh, vamos, eh, loco con la vendimia, eh, ah, sí, sí. Bueno, bueno, bueno, Se Se armó. Pero es verdad también que los pibes, viste, están así como, eh, no sé qué, es de viejo, no sé qué, el turismo, qué sé yo, sí. hay aquí, ni cola, hay ahí enganchamos los pibes. Entonces, para darle una jornalización, ¿Sí? ¿Sí? vamos a hacer un videoclip en vivo. Ay, no te puedo, la vendí. Me encanta. encanta, estoy. Va, bien. Yéndonos vamos a acá, acá, acá, los chicos, videoclip, no llegando, a ver, acá está? Los lentes, okay. no sé cómo son. Acá me falta eh, uno. Falta uno. Tengo... traje ser de Ah, y eso te traje. Tú también. Ah, ¿le traje. Se le cayó acá el... la boca. Muchas gracias, mi amor. Esto es gorra. Y una gorrita. ¿Cuál querés? Este. Bueno. Ahí está. Gracias. Ahí está. Venite, bien. mamá. Esto es un videoclip eh, estilo trap. Sí. Ajá, ah, bien moderno. lo? Tómalo. Tómalo. Entonces, va a venir la música... Yo la voy a cantar, pero en el principio de la música quiero esta onda de que ustedes vayan y durante todo el videoclip, como en esta la caminada, a ver, ah, me Ah, pozo, como trueno, como trueno, como en los pero, videos de trueno. Pero me gustaría con... ¿No? Dale. No. <risa> claro, como con ese flow. Vayas a ver quién es el flow. YouTube, con guion, con guion, Podés poner Con guión, con guión. Podés poner en YouTube. Por eso en se en la calle de de no, no solo baile. No, no, no, no, no, no quiero baile, no quiero baile. Quiero que vaya situación. Yo vengo, ponele, vengo hasta acá. Pum, me sigue la cámara, pac. Me apoyo acá, sí. Oh. No te pusiste tanto No, no. <risa> Pero para, para, para. para. ¿Puedo ser parte ¿Ve? de guión? A ver, a ver. Ya quiere cambiar el videoclip. Okay. Ahí se ha traído una propuesta. Por ejemplo, por ejemplo. Cata está esperando en un drag en un store. Ah. ¿Por qué le arma el video? ¿Te el parece, Juli? Yo me acerco Pero, y hay... Dale, ¿me lo traes respetar. anotadito ¿Tenés? para el miércoles que sí, viene? Sí, comunicaciones. que respetar es, es esa Lo la pasamos idea. por la Juli. La Juli lo revisa. Vemos si está lloviendo o no. Y lo eh, vengo en el fiasco diciendo. ¡Cuál Con el sería libre. Entonces, cruce, ustedes cru crucen ustedes, crucen y pónganse si en una posición. ¡Pum! Po! Vengo acá y me pongo así. Estoy un ratito. Vengo, cruce sí. Háganme de fondo, tras, bien, tras, menos, bien. ¡Corre, corre, el sillón! Más para allá. Ahí ba. está. Ahí está, listo. Vamos que la rompemos. Listo. música algancito! <risa> <Ya entró. risa> O Yo, yo No, no te vas a ver Atrás mío no te vas a ver Yo, yo no, yo, yo, yo Elegí me otro me. lugar Sí, que vamos una ver Que vamos una Luján La acera arriba David Tucumán Ah, ah. Tucumán Sí Maipú ah. Ah. La valle Tucumán Tu y cruz Sí Mendoza wow. Tierra del sol y del buen vino Pero estás metiendo meneos. Sí, sí Mendoza Ajá La oh de yeah. los Andes es infinito ah. oh. infinito. ¿Qué? ¿Qué? infinito Tierra ah. La de las bellas mendocinas Es la vida ¡Oh! Mendoza oh. Sí. Oh. La que no ca oh. no, la que cucu oh. no, la que a cucu no la que cucu no, la que, cucu no la, que cucu no la libertad ¡Sí! ¡Cacu <ríe> Mendoza empieza con la venta de entradas Arman carpas y agarran a patadas ¡Ay! Oh. Vienen. Empieza el, el, el, el coso de los frutos, ¿Sí? la, la vía blanca, ¿Sí? el carrusel, sí. sí. unos quieren agarrar sí. fruta, sí. alguna más grande sí. que la de él. Sí. ¿Cómo? El vecino que tiene al lado. Sí, Después viene la noche. Ajá. Se llena hasta los cerros. Ornela sale. Presenta el show entero. Oh. Eh, guiño guiño. Pa oh. pastelito, pastelito, pastelito, oh. pastelito, pastelito. Pastelito, pastelito, pastelito. <risa> y después viene el show. Que el, la creación del universo, que no. de los inmigrantes, que viene la mecanización, que el vino, que el patio criollo, que San Martín, que la reina, de, que la Virgen de la Carrodilla, que la fiesta, los malabares, los malabitas, fiestas, malamos, fiestas, juegos, bien, así, los pibes, reza acá, eh, malambos, vivos Perón, viva Alfonsín, vio Che Guevara, vamos Che, vamos que la venidia. Y termina. A ver... ¿Cómo empieza? Chicos, imagen ¿Um? final. ¡Ven, oh, oh, oh. i'm <p90s3> la que ven la libertad. Wow. ¿Sí? Sacala. La pu ¡Qué increíble! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Edítamela que sale en luz. ¡Escuchame! ¡Escuchame una yeah, cosa! Yeah, ¡Aguante el trueno, tormenta! ¡Bien, quiero decirte yeah, yeah. una cosa. Está La yeah. Vendimia en un montón de versiones, pero no está en rap. No está en trap, es trap. ¡Trap de La Vendimia! Sí, me gusta el trap de La Vendimia. Sepa, como moto. sin sí. El coso, el canastito, la pichita ¿Y todos pueden trapear? Es muy difícil trapear la maestra Lo hizo espectacular. Cuando una es buena, una es buena. A ver, haceme la base, loco, haceme la base. Aquí estamos, los locutores, Ajá. esperando que nos digan dónde vamos, si trabajamos o nos rascamos. Lo importante es que tenemos todas las manos levantadas. ¡Eh! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ¡A ver, Catalina! <risa> Una pelea de gallos. Si lo hacen todos bien, me arruinan el no, todo. No, no, no. Algo puede pasar. Va, Dale, dale. Va, va, Cata. Oh. Acá estamos, <risa> Esperando. A ver cómo está el pronóstico este viernes. Que se viene. La vía blanca. Y solamente queremos festejar con todos los muchachos. ¡Wow, wow, wow, wow! wow yeah, <risa> no te rima! ¡Muy bien! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Give me five, give me five! Cuando viste, five. cuando no enganchá la palabra con la otra, le tirá un wow, wow, wow. Sí, sí, sí budea, bien, budea. a ver ahora. Y dice. Vamos. Y dice. confío, Dido? <risa> <risa> o había un perro, ¿te acordás? Puli, te mandé un mensaje. Míralo, míralo, Puli. Y dice. Dame, dame, dame, dame un poco más al Dame un poco más sí. al Dale. Papas, ¿Se Puede ser para hoy? ¿Sí? Que hoy. No le rima ninguna. Tiene siete palabras y no rima sí, con robando. ninguna. Son todas estrufla la que agarró. Acá estamos. Entre el mosto. La uva la pisada bendición. La carta. Sí. ¿Será locutora? Ocho. Si pastelito de la hornella Entra por la puerta. ¡Yay, yeah, yo! Yeah, yo. <risa> yeah, yeah, ¡Yay, yo, yo! Estuvo, Estuvo raro. Raro. Es muy forzado. Entre chacarera y. Bueno, pues, para el tiempo que se tomó, yo pensé que no. salió no, un. No, un, no un, porque pensé que salió un elegante. Pero, viste pero... que arranquen <risa> al principio y dejan correr la pista. ¿Te diste sí. cuenta no, de eso? Pero después la rompen. Claro, pero claro, faltó, faltó la parte eso, de romperla. Me romperla claro. Pero tenía el inicio. Sí, sí. No, y en lo que sí estuvo bien, pero hasta y de que nos fue incluyendo, sí, menos sí. a mí, sí. fue incluyendo la cata. <risa> y, <¿entendés>? cata, <risa> cata y la la cata. Y usted ahí usted tenía lo... que enganchar la cata de vino. Y claro. enganchaba, ¿entendés? La cata, cata, la cata, bueno, cata. Pero que usted no, pero la Pero no estuviste presente con los pastelitos que dijo. Y ahí estás vos un claro, poco. Yo siempre estoy ahí. Ah. <risa> Yo siempre estoy ahí. donde hay pastelitos, ahí estoy. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Es espectacular, eso. El que si la Igual sí, sí, sí. Y somos recontra felices ¿Eh? de que festejen la vendimia. Claro. Con nosotros. ¡Ay, qué qué la ¡Qué bien la... ¿Podemos acabar con la busca... tapa del disco? No, sí, hacemos la tapa y con eso nos vamos a la pausa. Y te digo algo, me parece, ojalá nos esté viendo la ministra de Cultura sí. para contarnos. Pues eh, Eu. Eh, puede eh, eh, puedes llegar a hacer una linda propuesta, Pero ¿eh? Para hacer para todo lo contrario. No, entramos ven. los cuatro así. Sí, ah, para, para, Pum. para, para. Entramos para, para, los cuatro, a, para. Mamá, estamos dando indicaciones. Pero la madre. Oh. ¿Te contaba en el colegio oh. también? Nunca fuiste a Vendimia, ¿no actuaste no en Vendimia? Todo el mundo actuó en Vendimia. Dale. Vamos a entrar por orden. Dale. Entran ustedes dos juntos y después nosotras dos juntos. Ok. A ver. Siempre nosotros, sí. nosotros. Sí. ¿Quién primero? Ahí hay dos puntas. Sí. Dos, sí. dos, sí. dos. Viene. Un, va. Sí. Dos. Wow, se tío. ubican en el Ay, espacio. Más onda, no puede entender. O Y cuenta oh. uno, cuenta dos, cuenta Una, tres. tres. Entra Cata. Sí. Esa y se ubica sí. y busca sí. su ubicación. Sí. Y eso. Y la cara de viene. de Cata. Y ahí sí. viene atrás que hace todo el. La...